Bueno, pues, buenos días. Pues, antes de nada, gracias a Stanislao y al colegio por, por la invitación, por poder contar mi, mi experiencia. Y, y lo mío va de, de informática, ¿no? Que, bueno, la pregunta sería, ¿te gustaría estudiar informática? Yo voy a contar, como me han dicho, un poco mi historia, que es lo que me motivó a mí para, para estudiar y, y, bueno, y contaros una posibilidad. Como bien comentaba eh, Francisco, es importante que lo que hagáis sea lo que vosotros de verdad os llene porque vais a pasar una parte muy importante de vuestra vida en trabajando, más muchas veces que en, que en casa entonces tiene que ser algo con lo que sintáis pasión y yo, por ejemplo, ese es en mi caso yo siento pasión con, con mi trabajo tanto en la parte de, de docencia como en la parte de ahora de gestión del ayuntamiento ¿no? entonces, eh, bueno, vosotros todos jugáis a, a, a videojuegos os gusta mucho lo jugar a la mayoría de vosotros estáis casi todos los días enganchados pero no os no gustaría dar el paso de ser eh, meros actores a ser creadores. Eh, así es como empecé yo. Yo empecé, empecé con, con esto, con un Atari en el 1984, que solo era una pequeña consola de, de videojuego, Y después mi primer ordenador fue el CPC464, que era un Amstrad. Y ahí es donde empecé a, a ilusionarme con la, con la programación, con el, con el Astra fue con lo que yo empecé a, a programar. Hay una cosa importante, veis la parte superior de cada una de las pantallas con las que vais a ir viendo, hay una salida profesional eh, marcada de, de la informática, porque informática no es estudio informática y ya sé de todo, no, informática tiene muchas ramas igual que ha comentado el compañero, de medicina, y una por ejemplo sería la rama de programación de, de videojuegos, ¿no? que sería una posible salida. En aquellos tiempos, en el 84, no había internet, ni había tutoriales, ni cursos online, como hay ahora, sino que lo único que había eran unas revistas como, como el Micro Hobby, donde te daban el código, que el código venía escrito en unas 15, 16 páginas, como veis ahí en la, en la parte de esa amarilla, y, y nosotros teníamos que, que copiarlo. Cuando copiaba después de copiaba 14-15 páginas, probablemente te hubiera equivocado en algo y empezaban a dar fallos. Y tienes que coger y revisarte todo el código que había escrito, ¿no? Hasta. Hasta que un día fue cuando yo estuve súper estuve contento porque fui a la tienda y me encontré que la revista guardaba el código en una, en una cinta. Es decir, fijaros qué cosa tan, tan triste con relación a lo que a lo que tenéis ahora, que simplemente que el código no tuviera que escribirlo y poder analizarlo, pues ya era un paso muy importante. ¿no? Eh, bueno, pues después con esa iniciación me, me enganchó a mí la parte de programación de, de juego y estudié la carrera de Ingeniería en Informática en el 91. Eh, posteriormente, cuando estaba terminando la carrera, la afición mía de los juegos siguió ahí y me tiré un verano entero con, con un amigo, tenía mi vecino, yo vivía en un 7, mi vecino vivía en el 8 y mi vecino se le daba bien el dibujo y el diseño y, diseñó, y diseñaba el juego y él diseñaba el juego y yo hacía la programación, hacíamos las pantallas, las compilábamos y, y estábamos todo el rato subiendo y bajando las carreras. La, la escaleras, eso fue un verano muy intenso y salió un juego que era babosín, que bueno, al que después luego... Lo he aplicado a móviles y en distintos cursos que iba dando, pues iba aprovechando los recursos gráficos que tenía. Como veis, bueno, pues ahí se montaba, por un lado está el babosín, que es el personaje, luego está el, escena, el fondo y el escenario, y combinándolo, pues se, se genera la, la escena. ¿no? Ahora, toda la parte de programación de videojuegos la tenéis mucho más fácil con, con herramientas como Unity, que te permiten hacer un juego maravilloso sin necesidad de tener mucho conocimiento de programación. Seguí mi proyecto de fin de carrera, también estaba relacionado con, lo, con los juegos, era un juego de, de lógica, y, y bueno, esa fue una parte importante de mi carrera. En el 97, cuando te, terminé la, la carrera, eh, bueno, empecé en el 95 con algunas becas de colaboración en el Departamento de Lenguaje y Ciencia de la Computación y una de las cosas que me llenó mucho fue que hice eh, una de las cinco páginas de Internet que había en España. Es decir, en este, en este año eh, lo que es la web comenzó aproximadamente en el 95 96 y en el 97 en España solamente había cinco páginas. Ahora no se podría contar el número de páginas que hay. Bueno, pues yo estuve trabajando en una de las primeras que era la del Departamento de, de la Universidad. ...por lo tanto hay otra salida profesional relacionada con la informática... ...que es todo el tema relacionado con web... ...como podéis ver en la parte superior derecha. ¿no? Eh, continué y, y bueno, de, debido a participar en, en algunos proyectos de investigación... ...con otros países, pues tuve la oportunidad de ir a Francia, a Nancy... ...y trabajar en el Instituto eh, de Investigación de Francia, el, el INRIA... los Institutos de, de, de Research en, en, en Francia... ...donde eh, desarrollé mi, mi tesis doctoral que iba sobre un tema que está muy de moda ahora... ...que es la personalización, es otra, otra línea que también tiene mucha salida... ...es decir, ahora veis por ejemplo Netflix, que una de las cosas que dice... ...era un recomendador de, de películas de que ver en televisión, parecido a, a lo que hace Netflix... ...y estos tipos de recomendadores es lo que hace, pues coge y en función de las películas que tú has visto... Eh, por temática, va asociándote una serie de, de parámetros donde, si a ti te ha gustado una película, pues a lo mejor películas que son del mismo género, pues te la recomienda. Pero además, si hay otras personas que han visto películas parecidas a las que a ti te gustan, aunque sea de otro género distinto, pues a lo mejor también te la, te la recomienda. ¿no? Entonces, esta línea de recomendación, que la hemos aplicado a búsquedas personalizadas, la hemos aplicado a a, per, a, a periódicos personalizados, por ejemplo, que tú veas un periódico lo que te salga sea lo que a ti te gusta, las noticias que a ti te interesan aprendiendo con el, con el histórico, pues eso fue una parte importante de mi, de mi investigación eh, cuando hice la, la tesis ¿no? eh, Con los videojuegos seguí, como veis me han perseguido a lo largo de, de mi vida y en la, en, estuve durante, durante casi 10 años dando clase en un máster que se hace en la universidad de programación de móviles y lo mismo, bueno, también en la, en la carrera de informática y telecomunicaciones daba clases de programación y también cómo motivar a, a los alumnos para que hagan algo de interés, pues también les ponía temas de juego. Bueno, pues aquí veis algunos ejemplos que, que hacían los alumnos del, del máster y los cuales ganaron algunos premios internacionales simplemente con el trabajo que hacían en el en el módulo que, que vienen conmigo. ¿no? Esa sería una salida de programación de, de juego. Luego, otro, di un salto, o salió una oportunidad, de, me, me llamaron del ayuntamiento... ...y entonces estoy en una situación de, de servicios especiales, con una especie de excedencia... ...cuando una administración pública te llama para, para hacer una tarea... ...y entonces ahora estoy como gerente del Centro Municipal de Informática desde 2011. Eh, ¿Esto que es? No sé si lo habéis escuchado o no, probablemente lo hayáis escuchado del ayuntamiento... ...policía, bomberos, gestión tributaria... Eh, ...no sé si conocéis el CEMI... ...que es el, el sitio de trabajo... ...no pues el CEMI es un organismo autónomo del ayuntamiento... ...que tiene 127 trabajadores... ...donde los usuarios que tenemos son todos los usuarios municipales... ...con más de 3.000 usuarios... ...que son de policía, urbanismo, comercio donde las cosas que hacemos pues van desde todas las web municipales, aplicaciones móviles, tenemos más de 400 aplicaciones que se mantienen continuamente porque cada departamento municipal requiere su, su aplicación. También llevamos todas las telecomunicaciones, tanto internas como externas, del ayuntamiento, todos los móviles, los móviles de la alcalde, de los concejales, pues todas esas esa operativa pues, la, la gestionamos nosotros y también eh, somos los que impulsamos pues, toda la parte de, de Ciudad Inteligente. Eh, ¿Salida profesional de esto? Bueno, pues... ...hay tanto en la Administración General del Estado... ...como en las administraciones locales o regionales... ...está la posibilidad de ser eh, funcionario... ...como ingeniero en informática... ...entonces es eh, un, un, una salida... ...que puede ser también muy interesante. ¿no? ¿Qué me motiva a mí de, del trabajo actual? Bueno, a mí siempre me ha motivado la, la docencia... ...por eso, por eso me, hice, me hice profesor... ...y lo que me motiva del trabajo actual... ...es pues, cosas como esta... ...por ejemplo, conseguir que vuestros padres pues no tengan que ir a presencialmente al ayuntamiento porque hemos desarrollado, pues por ejemplo, más de 300 trámites electrónicos. Que tengamos más de 80.000 ciudadanos que están ya usando esta, esta sede electrónica donde se puede trabajar. Es decir, esto no existía hace, hace unos cuantos años. Y además que tengamos pues más de 360.000 accesos a la sede que cada año se realizan se realiza más de 180.000 trámites por ciudadano. Es decir, estamos consiguiendo hacer que el ayuntamiento sea un ayuntamiento que, que funcione y de forma telemática, ¿no? Y en esta época tan compleja que hemos tenido de, del coronavirus, también una cosa que nos ha llenado al departamento de ETI y de, de tecnología del ayuntamiento mucho, nos ha hecho sentirnos contentos, es que hemos conseguido que más de 1.600 funcionarios municipales puedan trabajar desde su casa. Es decir, hemos conseguido poner de golpe, y es esto ha sido, a todo el mundo nos ha pillado eh, de, sin, sin tenerlo previsto, y entonces hemos tenido que coger, preparar para que todo el mundo pueda trabajar en su casa, preparar los equipos, formar a, al personal, para que, porque todo el personal no, no es técnico del ayuntamiento, para que pueda conectarse. Además se han empezado a trabajar, con igual que vosotros trabajáis con Google Meet, nosotros tenemos otro sistema similar que es con WebEx, pues se han hecho más de mil conferencias, eh, videoconferencias en, en el ayuntamiento. También se ha conseguido otro hito histórico que ha sido hacer el primer pleno telemático, es decir, como veis ahí abajo... Eh, ...el salón de plenos es donde se reúnen todos los concejales y el alcalde... ...para la toma de decisiones de la ciudad... ...pues hemos conseguido hacerlo de forma telemática... ...no, ¿No imagináis los nervios que tenía yo de que todo funcionara... ...en el momento en el que estaban conectándose todos los concejales... ...el alcalde y de que, no, y que eso se estaba retransmitiendo en directo por YouTube... ...de que no fallara nada, ¿no? Es decir, la, la tensión pues también era, era importante. Luego otra de las cosas que, que también estoy orgulloso es de Victoria la Malagueña que si no la conocéis, es un chatbot que, al igual que al igual que he contado antes Francisco, pues los chatbots es una nueva línea de, de comunicación. Este lo he desarrollado yo completamente, es un chatbot que habla sobre cosas de Málaga y sabe muchas cosas de Málaga, le podéis preguntar lo que queráis, desde que os cuente chistes chiste eh, hasta que os diga, preguntarle por alguien famoso de Málaga y os cuenta su biografía o preguntarle por información de alguna calle, os invito de verdad a que la, la uséis y lo único que hay que hacer es pulsar el botón eh, de abajo, y decirle, a, a iniciar el asistente de Google y decirle hablar con Victoria la Malagueña, y podéis hablar con ella y, y hacer muchas cositas, Espero que, que resulte interesante. Esa es una otra faceta de la informática, que es toda la parte de inteligencia artificial. Bueno, con Victoria la Malagueña, pues la verdad es que he, ha tenido bastante éxito, porque fue de los primeros chatbots que se hicieron, y en administraciones públicas fue casi, casi el primero, y ha recibido pues muchísimos premios, eh, de, de destacar el de CEO del año, que me dieron como CIO es el Chef Information Officer, el responsable de tecnología de, de una empresa, pues fue el CEO del año de, de 2019, y también otro premio que también fue muy importante es el premio de, de FITUR, de la, de la Feria Internacional de, de Turismo, es decir, esa que esa sí seguro que la, que la conocéis, que se hace cada año en, en Madrid, pues también fue el mejor chatbot. Y, y luego, bueno, pues también gracias a Chatbot ha sido una de las cosas que ha contribuido a que Málaga sea la capital europea del turismo inteligente en 2020. ¿no? Y para ir terminando, os he contado algunas algunas salidas. ¿Qué más salidas hay? Bueno, pues ya hemos comentado algo de la inteligencia artificial, la parte de analista científicos científico de datos, de verdad... Ahí tiene mucha salida en las carreras dobles de matemáticas e informática porque el perfil más demandado y menos y que menos se, se tiene ahora es alguien que sea capaz de analizar datos, es decir, la administración en la empresa, todo el mundo está generando muchos datos, muchos datos, mucha información, pero esa información hace falta eh, analizarla, hace falta tratarla y esos analistas de datos están bastante bien cotizados. Eh, al igual que la parte de ciberseguridad, es decir, los malos están cada vez aprendiendo más, pero también los buenos que aprenden a cómo defenderse de los malos. Pues esa es una salida también importante porque también hay pocos expertos en, en ciberseguridad. Programación web, internet de las cosas. En el tema de la ciudad inteligente, pues hay sensores por todos lados, tanto en domótica, en las casas, como... Bueno, podemos encontrar pues sensores de iluminación, sensores que van leyendo información de la, de la carretera, del tráfico, toda esa parte de internet de las cosas y, y blockchain, que bueno, es una blockchain una, algo más avanzado, pero que es en lo que se basa el bitcoin, el bitcoin si os sonará, pues blockchain es toda la red que hay debajo para el tema de bitcoin y no solamente sirve para monedas sino también se puede utilizar para hacer otro tipo de redes donde queramos guardar que la información eh, sea fiable y que si algo ocurre en un momento dado, pues nadie puede venir y borrar la, los datos porque están distribuidos en la red. ¿no? Y otra otra salida también interesante es la de la nube. Es decir, programar en la, en la nube, la tendencia ahora está a que los servidores tiendan a irse al cloud, como también se llama, y eh, entonces ser un buen programador de nube, pues también es una, una salida importante. ¿no? Eh, entonces, para terminar, bueno... La informática es, el, en todas las empresas de informática, en algún hospital, en cualquier cosa que veáis, la informática tiene una parte importante. Eh, el siguiente elemento, lo único que os queda, que es, pues pensar si, si este puede ser vuestro vuestro futuro, alguna de estas, de las opciones. Y, eh, como decía al principio, elija lo que elija, sea informática, sea medicina, sea piloto de aviones o de helicóptero, que otra cosa que a mí también me hubiera encantado y de la que ahora después a lo mejor os van a contar algo, eh, sea lo que sea que hagáis, disfrutar con ello y que sea algo que de verdad os motive. ¿no? Pues muy bien, pues esto es lo que, lo que quería presentaros.